alguna vez qué necesidad tenés de mascotizar a un animal silvestre? A ver, me voy a preguntar ¿En qué me beneficio o qué alegría me trae traer un animal y que sacarlo de su hábitat y traérmelo a casa? ¿No estoy de alguna manera avalando toda una trata de animales? ¿Todo un comercio que hay detrás? ¿Una criminalidad muy protegida? Que el único desprotegido al final termina siendo el pobre animal al cual vos naturalizas y te lo traes al libre de tu casa? Digámosle no. Vamos a apoyar la campaña de la desmacotización de los animales silvestres. Que merecen vivir en su hábitat.